Sí. Televidentes de nuestro canal Telecafé, muy buenas noches. Bienvenidos a este sorteo de la Lotería de 27 2727 para el viernes 21 de enero del año 2022. Nuestros números ganadores de los tres sorteos ustedes ya lo pueden ver en nuestra fanpage de la Lotería de Rizaralda. Les presento a todos ustedes el comité veedor que nos está acompañando para garantizar total transparencia y seguridad en nuestros sorteos. En esta noche nos acompaña el delegado de la Gerencia de la Lotería de la Risaralda, Walter René Molano. Delegado de Control Interno, Ana Valeria Restrepo Salazar. Delegado de la Secretaría de Gobierno, Carlos Saavedra. Delegado de Apostar, William Alexander Restrepo Nieto. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros apostándole a la legalidad a través de la Lotería de Ristralda. Vamos a iniciar con nuestros cuatro secos para la beca por 30 millones de pesos cada uno. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. 0 2 8 7 de la serie 170 0,2,87 de la serie 170 es el número ganador de nuestro primer seco para la beca por 30 millones de pesos vamos por nuestro segundo seco para la beca en esta noche de lotería de Ristralda De pesos, nuestro segundo seco para la beca es 0, 0, 6, 5 de la serie 86. 0, 0, 65 de la serie 86, es el número ganador por 30 millones de pesos de nuestro segundo seco para la beca. Son cuatro, vamos para el tercero. Suerte para ustedes. Tenemos para la beca por 30 millones de pesos el número ganador de nuestro tercer seco, 3, 1, 6, 9, de la serie 198. 3169 de la serie 198, el número ganador de nuestro tercer seco para la beca. Vamos por nuestro cuarto y último seco para la beca. Y último, seco para la beca, número ganador, 9, 1, 8, 6, de la serie, 13, 91, 86, de la serie, 13, el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. Prepárense porque a continuación vamos con nuestros secos cafeteros. Son tres, cada uno por 35 millones de pesos. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Muy bien, tenemos nuestro primer seco cafetero por 35 millones de pesos. 3, 7, 5, 1 de la serie 54. 37, 51. 24 por 35 millones de pesos es el número ganador de nuestro primer seco cafetero. Vamos por nuestro segundo seco cafetero en esta noche de Lotería del Rizal seco cafetero por 35 millones de pesos, comparen con sus billetes de lotería, el número ganador es 5, 2 0 2 de la serie 24 52 de la serie 24, el número ganador de nuestro segundo Seco Cafetero. Vamos por nuestro tercer y último Seco Cafetero de esta noche de lotería por 35 millones de pesos. Tercer y último seco cafetero por 35 millones de pesos, el número ganador es 7, 1, 9, 7 de la serie 130, 71, 97 de la serie 130, el número último seco cafetero, pasamos a nuestros dos secos para el negocio, cada uno por 40 millones de pesos, suerte para todos ustedes, vamos por nuestro primer seco para el negocio. Primer seco para el negocio por 40 millones de pesos. El número ganador es 8, 2, 1, 4, de la serie 156. 82-14 de la serie 156, el número ganador de nuestro primer seco para el negocio. Vamos por nuestro segundo seco para el negocio. Por 40 millones de pesos, suerte para todos ustedes. 40 millones de pesos tenemos nuestro segundo Copa Negocio y el número ganador es 6 7 8 7 de la serie 44 67 87 de la serie 44 el número ganador de nuestro segundo el Negocio vamos por nuestro Compra auto por 45 millones de pesos, un premio muy esperado por todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Nuestro seco por 45 millones de pesos El número ganador es 4 8 3 4 De la serie 20 48 34 de la serie 20 el número ganador de nuestro seco compra auto Y por otros 45 millones de pesos Y buenas formas de ganar A continuación inicia el sorteo de las baloteras Para conocer nuestra escalera millonaria escalera millonaria, 4, 4, 8, 8 de la serie 146, 44, 88 de la serie 146, el número ganador de nuestra escalera millonaria, es momento de que ustedes, Vean en nuestra pantalla a través de nuestro canal Telecafé los números ganadores de nuestros apresorteos que llevamos en vivo y en directo a cabo a través de nuestra fanpage de la Lotería de Rizeralda. A continuación, comparen con sus billetes de lotería. Tenemos los 12 secos de paseo por 20 millones de pesos cada uno 0590, serie 188, 8857, serie 197, 6899, serie 98, 93, 68, serie 173. 3503 de la serie 143, 23, 63 de la serie 75, 51, 25 de la serie 198, 44, 07, serie 16, 29, 34, serie 70, 3809 09, serie 157, 09, 36, serie 165, 17, 76 de la serie 170. Tenemos a continuación nuestros 5 secos de lujo por 25 millones de pesos cada uno. 1674 de la serie 122-4735 de la serie 64. 8563 de la serie 29, 29 43 de la serie 141 y 6501 de la serie 130. Felicitaciones a los ganadores que hasta el momento han acertado con nosotros. A continuación llega un momento muy esperado por todos ustedes y por nosotros también. El sorteo mayor de la Lotería del Rizaralda, pero antes le preguntamos a nuestro delegado si autoriza. Delegado autoriza usted. Se autorizó. Siendo autorizado, no damos más espera. Suerte para todos ustedes. Inicia el sorteo de las loterías para conocer ese número ganador de nuestro premio mayor de la lotería del Rizaranda. Retiene detiene por completo las baloteras. Tenemos el número ganador de la Lotería del Rizalda. Es 5, 0, 2, 9 de la serie 193. Repetimos. 5, 0, 0, 2, 9 de la serie 193. 50-29 de la serie 193, el número ganador de nuestro premio mayor de la Lotería de Dreiselara del correcto el número? Sí, es correcto. Siendo correcto, aprueba usted ese sorteo 27-27 de la Lotería de Dreiselara para el viernes 21 de enero del año 2022. Sí, es aprobado. Aprobado, felicitaciones, nos vemos el próximo viernes con nosotros la Lotería de Dreiselara a través de nuestra fanpage y a través de nuestro canal café a las 11. Que tengan todos un feliz fin de semana.